Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Maestro, al hacer la pausa yo dejé varias cosas en el aire, decía el panorama internacional. Pero antes de, maestro, yo me gustaría que usted por favor analice ahí de manera muy puntual algunas situaciones. En el PRM hay reclamo por si se va a convención de delegados o se va con el voto universal y válido. Pero también vimos que recientemente renuncia un miembro del comité político del PLD Rafael Paz, y se escuchan también rumores que en la fuerza del pueblo se dice que el único líder que está allí dentro es Leonel Fernández. ¿Cómo usted ve esta situación a lo interno de los partidos? Profesor? Bueno, la partidocracia sigue deteriorándose. Porque el problema es que la partidocracia está enferma. Sí. Y quienes curan al enfermo no quieren que el enfermo cure, porque en la cura ellos pueden irse. Entonces tenemos un modelo de partidos agotados, unas estructura de dirección partidaria, que la mayoría eran gente muy, muy importante en los años 80 y 90 del siglo pasado, pero que ya no concitan importancia en la sociedad. Pero ellos siguen con el control y secuestro de los partidos sí. políticos. Entonces, se ha producido un divorcio entre los partidos y la sociedad. Las estructuras partidarias han perdido legitimidad social. Entonces, en el momento que indicado, nosotros pensábamos que los partidos iban a ir por una reingeniería, por un rediseño, captando a los actores sociales que les pudieran ayudar en la construcción de una nueva empatía social. Pero ningún partido ha hecho eso. Ellos se han aferrado a los puestos, optan por dividirse antes que ceder los puestos y optan por expulsar y hacer que se vayan aquellos que quieren crecer y no encuentran espacio. Entonces tenemos un modelo de partido que está muy enfermo, muy agotado y que la renovación no ha sido tan en la dimensión que, que, que la democracia demanda y eso es muy preocupante. Por ejemplo, el PLD hizo un rediseño, hizo un congreso, pero aún así las caras nuevas que entraron fueron muy pocas porque no, el PLD no, podría, no podía abrir mucho más porque si cambiaba la mitad, por ejemplo, los miembros del comité político, ellos se iban a ir con Leonel. Sí. Porque Leonel lo que estaba era como con una ambulancia recogiendo todo sí, lo que creo los que otros sea. soltaran sí. para él llevárselo él. Entonces, eso hizo que la renovación del PLD no fuera tan amplia como las circunstancias lo ameritaban. En la fuerza del pueblo hay un solo líder que es Leonel Fernández. Sí. El PRM no es un partido todavía bien sólido. porque es que el PRM es un movimiento que se construyó en base a un cambio, y el cambio era salir del PLD, y todos los que querían salir del PLD se nuclearon en el PRM, sí. pero el PRM todavía no es una estructura de partido con solidificación social, con vinculación directa con el tejido de la sociedad dominicana. Entonces, la democracia se está quedando huérfana de sí. partidos políticos, y eso es muy delicado. O Entonces, sea, es urgente mejorar el desempeño de los partidos, hacer que los partidos recuperen confianza, pero también es mucho más urgente comenzar a crear el liderazgo de la democracia post-COVID, sí. el liderazgo de la nueva sociedad. Porque, alumnos, la mayoría de los dirigentes de los partidos políticos de alto nivel todavía no saben ni siquiera utilizar las redes sociales. O sea, es una cosa que da tapena. Sí. O sea, entonces eh, hay una amenaza, hay un problema para todos los partidos. No hay ni un solo partido que esté exento, porque el reformismo sucumbió, sí. el PRD prácticamente también, el partido de Guillermo Moreno. Se armó un proyecto en base a Guillermo Moreno, sí, sí, un sí. proyecto personalizado. Que, que en su momento se creía que Guillermo pudiera ser el líder que pudiera resurgir. Pero no es, vimos, no es así, se, se consumió en sí. el proceso. Entonces el peligro está en que si nos quedamos sin partido, entonces ya todo el mundo sabe lo que viene. Donde los partidos colasan viene un populismo y ese populismo puede devenir en una dictadura como lo que le ha sucedido a Venezuela. Entonces yo hago un llamado al liderazgo de los partidos políticos de la nación para que entiendan que los partidos son la columna vertebral de la democracia y que hay que hacer un rediseño y una reingeniería para captar actores sociales de prestigio que quieran, porque ese es otro detalle. Tú tienes una juventud que demanda un Estado eficiente, sí. pero no quieren participar ni en los partidos, ni en clubes, ni en nada. Ellos no quieren nada de eso. ¿eh? Sí. Tú tienes una clase empresarial que quiere un Estado moderno, institucionalizado, que le garantice armonía, paz y todo, pero los empresarios tampoco quieren involucrarse en la política. No, Entonces, no. Eh, ahí es que el peligro es mucho más grande porque de repente puede llegar un Sí como ha sucedido en varios países de América, alzarse con la presidencia y luego viene la debacle sistémica. Maestro, quiero aprovechar ese pie que me deja ahí, porque precisamente la situación de Chile con el reciente presidente que fue posesionado, eh, Bori llama poderosamente la atención el manejo y la actuación de este señor. Vimos hasta en una entrevista recientemente cómo hablaba él de su pareja en cuanto para él lo que significaba la familia y todo esto, maestro. ¿Cómo ve usted el panorama en la región con esto que ocurre en Chile? Y ni decir lo que anteriormente pasó en, en, específicamente en la zona de Ecuador. Y no, y en eso. Perú. En Perú también. Maestro. Porque donde la situación es peor es en Perú. Sí. Porque en Perú ningún gobierno termina ahora. Hace dos años tumbaron dos gobiernos y ya a este le están haciendo un juicio político. Todo apunta a que Pedro Castillo va a caer. ¿Sabe lo que es esto, maestro? Apenas... El gabinete no lo pudo posesionar, a tener una serie de Pero problemas. Pero eso sucede cuando los partidos colapsan, cuando hay un requebrajamiento de los partidos. Porque es que los partidos es como este edificio de esta, sí. de esta plaza. Los partidos vienen siendo la columna y la plaza es la sociedad. Sí. Si las columnas de la plaza enferman, entonces la plaza se va a caer con el más mínimo temblor de tierra. Sí. Entonces, cuando los partidos se debilitan, cuando los partidos renuncian a su esencia de ser instrumento de cambio, de desarrollo social, político, institucional y cultural, entonces eso ha ido generando una desconfianza hacia los partidos, hacia el liderazgo partidario. Entonces, la sociedad va por un lado y los partidos van con una música que no es la música social. Entonces, es el momento de un reencuentro. Entonces. ¿Qué problema serio hay en República Dominicana? Que este gobierno, desde que llegó, ha optado por debilitar a los partidos políticos. Este, que fue un error de Luis Abinader, que yo no lo entendí. Porque esa primera señal que él dio de quitarle la mitad del, de lo que le toca por ley a los partidos del financiamiento. Esos son gente de la sociedad civil, antipartidos, que están muy de lleno en el gobierno, que odian a los partidos. Porque en medio de una crisis económica como la que Abinader ha llegado, si de, de algo él necesita es de todos los partidos de la nación para que lo ayuden en el proceso de gobernanza. Entonces pues él quiso aniquilarlo, quiso debilitarlo y en su propio partido hoy tienen un problema. Sí, sí. Porque hay unos muchachos ahí que representan a los disgustados, a los indignados, sí. a los que no le dieron participación según ellos y le están armando tremendo lío. Entonces, si tú no puedes armonizar a tu partido, ¿qué tú haces debilitando a los otros, comprando senadores, comprando alcaldes y comprando diputados? Esa práctica a Luis Abinader no le cruce ni al PRM, porque ellos construyeron una organización prometiendo que no iban a hacer eso y criticando eso. Entonces, el enemigo número uno de este gobierno es el propio gobierno, porque... Cada vez que ellos ofrecen y dicen algo, es contrario a la prédica que hicieron para hacerle campaña demagógica y campaña desconsiderada al gobierno anterior. Entonces, ellos están atrapados en su propio discurso con su práctica. Maestro, nos vamos en el ámbito internacional. La situación de Rusia y Ucrania es preocupante porque, como pinta el panorama en estos momentos, no vemos que esto pueda concluir. Maestro, la imagen del presidente Putin en un momento estaba en los más altos niveles, aceptado a nivel mundial. Luego de esta guerra, cambia totalmente la imagen del presidente Putin. Eso yo sé, maestro, que debe ser preocupante a nivel internacional que cualquier país pueda deteriorar una imagen. Y la situación de Putin, maestro, ¿cómo ve usted? Pero este el punto es el siguiente. Desde los años 90 el mundo venía en paz. Sí. La guerra fría termina en los 80 y pico. La persona que nacieron en 1990, hoy tienen 32 años. No saben lo que es vivir en guerra, no saben lo que es lo que estamos padeciendo sí. hoy. Ya lo, lo que nacieron después del 90, casi la mitad de la población. Sí. Entonces, nada justifica esta guerra, esta ocupación. Porque es que Rusia en los últimos 10 años se desarrolló y creció mucho en el mundo. Eh, los empresarios rusos están en todos los países sí. del mundo con muchas empresas. Los turistas rusos están dentro de los turistas que más gastan en el mundo. Uh -huh. Entonces eso significa que en Rusia hay bonanza. Sí. Entonces lo que ha hecho Putin daña la economía de Rusia, daña la vida de los rusos. Para mí Putin tiene problemas de la cabeza. Sí, maestro. Que es normal porque cuando uno estudia Hitler, cuando uno estudia Mussolini, ellos se volvieron locos. Y esa guerra fue por demencia de ellos. Cuando uno estudia Trujillo aquí, República sí. Dominicana, el Trujillo de los últimos cinco años no era el Trujillo de los primeros 25. El los últimos cinco años era un loco. Sí. Que, pero como tú le dices a un dictador, no, no, que está loco y sí, que perdió el juicio. No, no, Entonces lo que ha creado Putin es una tragedia y pu pudiera pasar a la historia como el liderazgo que le infringió mayor daño a la humanidad más que Hitler y más que Mussolini, porque esto no solo está matando con las balas y la bomba, esto puede matar cientos de millones de gente de hambre sí. en los próximos cuatro y cinco años en el mundo, porque es que ese incremento del petróleo, ese incremento de los granos, y, y todo ese problema ya que el gas no llega a Europa y, y, y como lo que va a pasar en países como nosotros cua, que cuando la gasolina te aumenta 20 o 30 pesos hay que aumentarlo todo el culpable sí. de eso todo eso va a ser Vladimir Putin pues yo pienso que los rusos tienen que resolver eso hubo un senador de los Estados Unidos que le dijo los rusos tienen que resolver lo de Putin sí. porque el enemigo más grande de Rusia es Vladimir Putin Maestro, Pero se habla de terminar esto matándolo a él, y usted sabe que no sería nada fácil ante esta situación. El enemigo más grande de Rusia es Vladimir Putin. Y los enemigos más grandes de Vladimir Putin dentro de 60 días, escúchenlo bien, van a ser los rusos. Sí. Porque ya comenzaron, le congelaron todo el dinero en toda la parte del mundo, y ya le están dando por sí. una cosa, y, y, y, y eso es muy delicado. Porque ahora el nivel de vida de la gente más rica de Rusia y de los rusos donde quiera que están se altera por una demencia de este señor. Es algo astroz. Entonces, ah, bueno, porque en el pasado los Estados Unidos hizo lo mismo, ahora él quiere repetirlo. Ya eso no es excusa. Porque desde que terminó la Guerra Fría el mundo ha cambiado y hemos ido avanzando en una cultura de paz y armonía. Mira, como hay una interconexión cultural. Mira cómo está la gente viajando a todos los países. Mira hasta la gastronomía y la música, cómo sí. se genera una interconexión. Esto es un mundo de paz. ¿Para qué eh, quitar la paz y traer un pánico, un miedo? Porque ese es otro da, asunto. Sí. Al estar hablando ya de una posibilidad de tercera guerra mundial, eso mata a cientos de gente todos los días, porque nada más hablar de eso hace que tú no duermas bien sí. y afecta tu estado emocional, que es afectar tu salud. Maestro, nos queda un minuto, pero no quiero dejar de tocar con usted. Esta situación, días atrás, la situación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hay encuestas que lo colocaban entre un, de un 35%. Dicen que luego de esto hay un resurgir de Biden, luego del discurso a las naciones, que se ha colocado sobre un 40%. ¿Pudiera esta situación, este conflicto, fortalecer al presidente Joe Biden en los Estados Unidos? Los Estados Unidos tienen un problema, según tienen un problema los rusos con este demente sí. que está dirigiendo Rusia. Los Estados Unidos tienen un problema con un loco que anda suelto, que él es el presidente Donald Trump. ¿Sí? Entonces, es el problema de los Estados Unidos. Pienso que lo mejor que le pudiera pasar a la humanidad es que este régimen de Joe Biden puedan perpetuarse ocho años para poder hacer los cambios y la transformación y que los Estados Unidos recupere el prestigio mundial sí. como lo que tenía antes. Porque, y esto es muy importante lo que voy a decir. Nosotros, República Dominicana, tenemos que apostar al éxito de los Estados Unidos. Porque cuando los Estados Unidos crece y se desarrolla, nosotros crecemos y nos desarrollamos. Los Estados Unidos es el único imperio que abrió la puerta de su territorio a la humanidad. El bienestar de los Estados Unidos y se ve en la economía, impacta en un bienestar en todo el planeta. Ningún otro imperio puede decir eso. Entonces, nosotros no podemos andar con paño tibio, ni pisando dos tablitas a la vez. El aliado de, los, de nosotros en los Estados Unidos. Y tenemos que apostar a la, al fortalecimiento de la economía de los Estados Unidos en Norteamérica. Porque si hoy aquí la mitad de la gente no se está muriendo de hambre, es porque la economía en los Estados Unidos se rehabilitó. Y las remesas cada mes están incrementando. Si hoy nosotros tenemos una industria de vivienda que se dinamiza, es porque la economía de los Estados Unidos se rehabilitó y los dominicanos que están allá están comprando vivienda y están invirtiendo aquí. O sea, nosotros tenemos que ir de la mano de los Estados Unidos, porque también hoy por hoy, si alguien representa paz y estabilidad en el mundo, es los Estados Unidos. Es un guardián de lo, lo que más le conviene a la humanidad en esta etapa de desarrollo humano en que nos encontramos. Maestro, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a ti, alumno. Una excelente participación. Se dio cátedra hoy, no solamente de marketing político, geopolítica también, pero de manera muy especial la realidad del panorama en República Dominicana. Maestro, reiterar a usted el agradecimiento pendiente para otra invitación. ¿eh? Con mucho gusto, alumno. Hacemos una pausa, retornamos de inmediato con todos ustedes.